que todavía no nos supera, hay un, un, un estigma cultural y hay que todavía está arraigado en Chile y que sigue visibilizando a las personas con, con discapacidad como dependientes a objetos de caridad pública y privada o dependientes de sus familias y las políticas públicas no se dirigen a, a nosotros como sujetos de derechos sino a las familias o a las personas que supuestamente son cuidadores no, a las personas con discapacidad como sujeta a